Te mamen, te mamen, de mamen, te mamen, te mamen, days fire. the Se dio la última vez! El plan maestro de Mardaví finalmente fue revelado. Sin saberlo, Yamato se enfrentó a uno de los chicos malos de Mardaví. ¡Viarse! Solo que el blaster del malvado, Mega Diablo, era muy fuerte y Yamato salió muy mal del encuentro. ¡Oye! ¡Ten cuidado! ¡Yamato! ¡Mira detrás de ti! ¡Corre! Fracaso. Primera parte. ¡Ten, cuidado, Yamato. Cuidado. Eres un tonto, Yamato. Ya perdiste. No, no puedes, puedes ganar, Yamato. ¿Qué? Pronto tu, tu vida, vida espíritu será mío. será mío. Oh, quién es, Mardaví. Ah, a levantarse, Yamato. Ya es más de mediodía. Amigo, te he estado llevando, así que hazme un favor. No grites más. Lo siento, tenía una pesadilla. ¿Ah? ¿Viarse? Oye, ¿dónde está Biarse? ¿A dónde se fue esa rata? ¡Ay! ¡Oh, Yamato! No te excedas. Tu cuerpo está aún muy tan valiante por tu vida batalla con Viarse. Pero no puedo quedarme sentado aquí. Debo hacer algo. La Neoalianza está allá fuera robando vida espíritus. ¿Estás bien? ¡Oh Cielos, mi cuerpo está tan débil. ¡No! Yamato. Cuando batallé con Yamato, no sabía que sería un oponente tan difícil. Pensé que había capturado su vida espíritu y que el mayor obstáculo para que Mardaví tomara el control del Vida Mundo finalmente se había eliminado. ¡Pero no! ¡Yo todavía! ¡Puesto! No. esto! Probó ser un gran adversario. El vida espíritu de Yamato es muy fuerte. Incluso dañó a Mega Diablo. Pero no es lo bastante fuerte como para impedirme alcanzar mi meta. el gran deseo de entregarle a Mardapí el vida espíritu de todos ellos oh. ¡Oh no! Los vida espíritus de todas estas personas han sido robados ¡Qué circunstancia tan trágica! El hábil trabajo de la Neo Alianza el plan de Mardapí se puso en acción Problema. Sí, parece que el momento para esto ya está cerca ¿Está planeando salir esta noche? ¿Es así, señor? Sí, voy a ponerle fin a Yamato Delgado No debe llevarme mucho tiempo Planeo estar de regreso para la hora de cenar Se nos ha dicho que dejemos solos a Yamato y a sus amigos Son las órdenes de Mardaví. Ah... Joshua, ¿desde cuándo te preocupan otras órdenes que no sean las mías? ¿Ah? Lo siento Yamato está muy herido, su cuerpo y su espíritu son frágiles, no me tomará mucho acabarlo Finalmente, él sabrá lo que se siente ser un alfeñique Por fin él conocerá toda la desesperación de la debilidad <risa> Pero señor No hay necesidad de que usted se ensucie las manos persiguiendo a Yamato Permítame encontrarlo con mucho gusto me encargaré de eso por usted. Muy bien. Supongo que puedo dejar que te unas a la diversión. Pero no olvides, Joshua. Soy yo quien acabará con él. Tome, los necesitarán. Muchas gracias, Joshua. Toma, esto es para ti. Hmm, después de todos estos años, cómo han cambiado las cosas. Vaya, caliente, caliente. Este calor me recuerda por qué uso pantalones cortos. Oh. rápido que la lava de esa roca se podría freír un huevo en este piso ¿Por qué nos trajiste aquí grey pensé que nos vendría bien descansar un poco hay muchas aguas termales naturales en estas montañas volcánicas pero debido al calor esta área es bastante solitaria es el lugar perfecto para que nos relajemos un rato pero Gray, yo necesito lo que tú necesitas hacer ahora es descansar y recuperarte de las heridas que te hiciste peleando con Viarse. Tienes que reenergizarte antes de que nos enfrentemos a Mardaví. <risa> Pero, Grey. Es hora de aflojar los músculos y relajarte, amigo. Tienes razón. ¿Ah? ¿Qué pasa, Tommy? ¡Ah! Vaya, miren eso. Una bañera caliente, natural, llena de todo tipo de animales extraños y apestosos. ¡Ah! El último en entrar es un animal apestoso. ¡Oye! ¡Oh, yeah! ¡Espérame, ¡No soy un apestoso! ¡Sí! Pero es mejor que te cuides porque voy a hundirte Voy a ir a buscarte, Lee. Resiste, hermano ah, ¡Está mejor! Esta agua caliente es lo que necesitaba para que mi adolorido cuerpo se sienta como nuevo ah. ¡Oh, lo siento! El agua me está relajando más de lo que pensé ¡Cielos! ¿Eso fue un gas volcánico? ¡Sí, gas! Es ¡Eso mismo! Vaya, eso está bien. Parece que Yamato volvió a ser el mismo de siempre. ¿A dónde vas? Gwen. Le dejaré a ustedes esta pelea contra Mardaví. Yo iré a buscar a Lee. Gwen. Debo ayudarlo. Es mi único hermano. No dejaré que la Neoalianza se apodere de él. ¿Cómo vas a evitar eso tú solo? ¿Sabes lo difícil que es para mí saber que él está allá? Sí, lo sé. ¿Qué pasa, chicos? ¿Oh? ¿Quién es ese? Tiempo sin vernos, Grey. Joshua, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es él? Es un videojugador con el que nos enfrentamos antes. Me pregunto qué estará haciendo aquí ahora. Nos agarraron desprevenidos. No hay problema. Esa es otra razón por la que uso pantalones cortos. Vaya, vaya, muchacho. ¿Puedes darle esto a la Neo Alianza? <risa> Las apariencias engañan. Quiero que tengas esto. No vine aquí a pelear contigo, Yamato. Claro. Gracias, supongo. La verdad es que tengo que pedirte un favor. ¿Un favor? Necesito tu ayuda. Por favor, ayúdame a salvar a Kane de la maldad. ¿Ayudarte a salvar a Kane? ¿Te volviste loco? Kane no es una mala persona por naturaleza. Su padre era el gobernador del pueblo. Y desde que era niño... Kane esperaba ocupar su lugar Fue un estudiante ejemplar Y era el orgullo de toda la familia McDonald Pero todo eso también fue la fuente de la profunda tristeza de Kane. ¿Por qué profunda tristeza? Él era fuerte y tenía la más rigurosa disciplina Le enseñaron a no creer en nadie y a confiar solo en su propia fuerza Sin obedecer ni confiar en nadie se concentró solamente en hacerse más fuerte Fuerte pero solitario Desarrolló una coraza, temo que ha ido demasiado lejos en el sendero de la furia y la oscuridad Unirse a Mardaví solo lo ha hundido más, pero internamente sé que Kane no es un mal sujeto Verás, yo confío en la pureza de su espíritu, digna de los grandes vidajugadores. Te pido que recuperes al buen chico que hay dentro de mi mejor amigo Por favor, te lo ruego, ayúdalo ¿Saben, chicos? Me cuesta creer tanto sentimentalismo. Conozcan al nuevo Josh. ¿Es el mismo viejo Josh? No estoy seguro. Quiero asegurarme de que no nos engañen de nuevo. Sí, no creo en nada de lo que diga la Neoalianza. Espera un segundo. Tú espera. ¿Vas a sentarte aquí y a decirme que crees en lo que él dice? ¿Qué debo hacer para que me crean? ¿Eh? ¿Ah? Hablo en serio, haré lo que sea para probar que mis intenciones son puras mientras salven a Kane ah, ¿Dijiste algo? Bueno, ¿por qué no saltas y te lanzas a la lava? Mm, bueno, si eso es lo que necesitan para creer en mí, ¿por qué no? Eso no está bien, Gwen Es decir, vamos, ¿y si él realmente lo hace? ¡Basta! Este chico está emocionalmente alterado Muchachos, se han ablandado, él está con la neoalianza y dice... De acuerdo, lo haré ah. Haré lo que sea para salvarlo ¿Quién hago esto por ti, amigo? ¿Saltó de verdad? Uh, uh, uh, uh, recorcho el histerri? Supongo que reaccioné sin pensar uh, Eso estuvo cerca, por poco te fríes como tocino ¡Qué rayos! ¿Por qué saltaste de verdad? ¿Por qué tuviste que detenerme ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Haría lo que fuera por Kane Cualquier cosa para que fuese feliz de nuevo Estamos hablando de una situación enfermiza Bueno, ahora mismo siento que no tengo corazón ¿Qué estás diciendo? Detestaba ver a Kane caer tan bajo Así que aísle todos mis sentimientos Si no puedo hacerlo cambiar, entonces ¿para qué sirvo? Como su mayordomo, lo he ayudado toda mi vida... ...pero ahora los necesito para salvarlo. Está bien. Cuenta conmigo. Te ayudaré. ¿Grey, de qué estás hablando? Su amigo trabaja para la neo -alianza? Yo me veo reflejado en él. Vaya. No tuve alternativa. Cerré mi corazón a mis amigos... ...y me uní a la Alianza de las Sombras para poder salvar a Liena. Bueno, si Grey confía en Joshua, entonces eso me basta... ¿Lo dices en serio? Yo también lo creo. Todos nosotros hemos necesitado una mano al menos una vez. Él tiene razón, estoy de acuerdo. Vamos, chicos. Rayos, creo que soy minoría. Muchas gracias. Gracias. Ahora que estamos bien, te devolveré tus cosas. ¿Ah? ¿Ah? Oh, lo siento. ¿Qué haces? Levántalas. ¡Cielos! Genial. Esta vida bomba es diferente. Yo me llevaré eso no. ah, Espero que no se haya dañado ah, Está bien Joshua, ¿esa vida bomba es especial para ti? Lo es Es una muestra del respeto de Kane ¿Qué significa eso? Ah. Oh. Otro empate Eres muy buen jugador, Joshua Usted también, señor Cielos, gracias para ti es un regalo. Oh. Quiero que tengas esto. Es mi vida bomba favorita. Es en mi colección. Es la mejor que tengo. Pero quiero dártela. Como muestra del respeto que te tengo. Oh. ¿Qué? ¿No la quieres? No es eso. De hecho, tome. Yo traje esta para dársela. Es mi preferida. Oh <risa> Sí tenía que ser. Ya no somos jefe y mayordomo. Ahora somos algo más. ¡Oh! ¡Qué buen regalo, Joshua! ¡Gracias! <risa> <risa> esa historia fue un poco cursi para mi gusto, pero quiero la bola del respeto. ¡Yo también quiero el respeto! ¿Qué? Entonces, Joshua, amigo, ¿qué tal otro vistazo? ¡Quiero ver esa vida bomba! <risa> Bien. Bien. Yo, es decir... Oh, oh, Joshua está en problemas. Oh, sí. Debería correr. <risa> no, vamos, amigos. Solo una miradita. Uh, vamos. Uh, Por favor, Joshua, uh, quiero verla. Bueno, yo... Dime, Joshua. ¿Estos son tus nuevos amigos? ¿Ah? ¡Señor! Debo decir que jamás habría esperado esto de ti. Unirte a un montón de vida jugadores de segunda. Unirte a los débiles. Debes divertirte mucho viendo la derrota y el desespero. ¿Quién es de segunda? La verdad no me importa. Porque eres tan débil como ellos. Con razón todos ustedes se llevan bien. Pero dime, Joshua. Solo dime una cosa. ¿Cómo debo castigar a alguien que me ha traicionado con unos perdedores como estos? <risa> Sean pacientes, les prometo que me encargaré de ustedes más tarde, de Biluchos, después de que haya terminado de castigar a Joshua y de ponerlo en su lugar. ¡Qué mala actitud! Joshua solo vino aquí a pedirnos que te ayudáramos. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Por supuesto, significa algo. Significa que mi sirviente no obedece las órdenes de su amo. ¿Acaba de decir, amo? Es triste, pero a mí me dolerá más que a ti. ¿Ah? Oh. ¿No? Amo, ¿acaso no te importa Joshua o cómo él se siente? Oh, sé realista, Gray. ¿Por qué me importaría lo que él siente? Los sentimientos no importan, solo la fuerza. Ya veo. Es como dijo Joshua. Has caído en tal oscuridad que ahora estás vacío. Yo te enseñaré. Usando la fuerza como lo haces tú. Puedes intentarlo, pero voy a hacer que te arrepientas. <risa> ¡Preparado! ¡Listo! ¡Tira fuego! fuego! Esto será muy divertido. Divertido para mí. No vayas a llorar. Cuando pisotee tus esperanzas. ¡Rey! ¡Concéntrate, no lo escuches! Él no es duro, es solo un niño malcriado ¡Puedes hacerlo! Ah, ah. Oye, Grey, dile a tus porristas que olvidaron sus pompones ¡Toma esto! Yo te enseñaré, Joshua Te enseñaré el error que cometiste al tomar el camino de los débiles ¿Quién se detuvo? No, no lo hizo. Si es un verdadero vida jugador, no puede evitar responder al furioso vida espíritu de Grey. ¡Oh! ¡Cuidado, Grey! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué te dije, Grey? Voy a hacer que te arrepientas. ¡Oye tú! Eso es jugar sucio. ¡Detente! ¡Ah! Los amigos y el respeto no son nada, lo que verdaderamente importa es la fuerza y el poder Han perdido un montón de debiluchos, ahora pueden tener una triste fiesta. ¡Grandioso! Todavía no saqué la bandera blanca, y cuidar a los amigos no me hace débil Y tampoco hace débil a Joshua Cuando te pruebe que soy más fuerte, ¿qué te quedará a ti? ¡Disparos engañosos, gran cosa! ¡Qué batalla! Son oponentes muy parejos. ¿Ah? A este paso. Esto solo se decidirá cuando alguien se quede sin vida bombas. ¿Puedes hacerlo, Grey! ¡Muéstrales quién es el videojugador más fuerte! ¡Kane! Está vacío Buenas noches ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso será suficiente! ¡Sí! ¿Qué? ¿Es esa vida? ¿Bomba? Oh. Oh. Oh. ¡Es la que yo le di! ¡Qué basura tan inútil! ¿Ah? Esa baratija se rompió como un huevo. No es más que un juguete barato para niños. ¿Correcto, Joshua? ¿Ah? Para ti, un regalo. ¿Por qué...? Joshua? Joshua? Kane es cruel y desalmado. Acaba de romper sus lazos contigo. Serpiente de corazón frío. Kane. ¿Y qué? ¿Por qué haces tanto escándalo? ¿Por una vida bomba barata? Tú vas... A Hablando de fuego y hielo, Kane es de sangre fría, mientras que Grey está ardiendo. El pobre Joshua lo intentó, pero quizás no siempre obtienes lo que deseas. ¿Creen que Grey pueda hacer que Kane recobre la cordura vida batallando para descubrirlo? No se le van a perder el próximo episodio. episodio. nega 내가... 僕は勝利が好きだ。華麗な勝利、